Un saludo a todos los integrantes del MOOC Recursos Educativos Abiertos, Artículos de Investigación y Elaboración de Comunicaciones Académicas. Hemos llegado al módulo 3, ¿Te atreves a escribir? Este módulo nos dará algunas herramientas fundamentales para la elaboración de nuestras comunicaciones académicas. Como reflexión inicial, muchos de nosotros hemos tenido un sincero interés en escribir un artículo académico. A veces creemos que todos los artículos deben ser o tener estudios estadísticos. Yo diría, en la experiencia que tengo, depende de la revista. En este módulo se abarcan diferentes definiciones y partes de las comunicaciones académicas las cuales tenemos que conocer como primer objetivo de este módulo 3 debemos definir qué es un artículo académico según la unesco es un texto de extensión libre que tiene como propósito esencial comunicar los resultados de investigaciones de una manera clara, concisa y fidedigna. Para la Universidad Sergio Arboleda 2014, este tipo de texto es el producto de una investigación desarrollada en el marco de una disciplina del conocimiento, con temática y objetivos rigurosamente delimitados, bajo lineamientos teóricos y metodológicos específicos. El objetivo de este documento es sintetizar y difundir en el ámbito académico el resultado parcial o total de un trabajo de investigación. En la academia se consideran a los artículos académicos como parte de la metodología de la investigación para sus participantes futuros investigadores y presentadores de este tipo de documento, tanto en, pre en pregrado como en el posgrado. Debemos conocer la estructura general de las comunicaciones académicas. En líneas generales, la estructura viene dada por la presentación, el cuerpo del texto, las referencias bibliográficas según las diferentes normas científicas. La mayoría de las revistas utilizan las normas APA, pero hay otras que pueden usar Chicago, etc. La presentación incluye el título, Identificación de autores, resumen en español, abstract en inglés, hay algunas revistas que exigen otro resumen en otro idioma, las palabras clave y las fuentes de publicación. El cuerpo del texto viene dado por una introducción, método y materiales utilizados, resultados, discusión y conclusiones. El cuerpo del texto se desarrolla más adelante. A continuación, voy a explicar algunas definiciones básicas de la estructura general de los artículos académicos o científicos. En primer lugar, tenemos el título. El título debe incluir los conceptos e ideas esenciales del artículo. Eh, no podemos extendernos en el número de palabras. No debería llevar abre abreviaturas ni símbolos y debe ser claro y preciso. El título es sumamente importante porque es el primer contacto que tiene el lector con el artículo. La identificación de los autores depende de la política de cada revista, pero en líneas generales, los autores se ordenan en, en orden alfabético, se comienza por el apellido, nombre, debe contener el email de la institución, dónde provienen y otros datos del autor. El resumen o abstract es el resumen abreviado del artículo y debe dar la información clave de cada sección del trabajo de forma que permite identificar rápidamente el contenido de dicho artículo. El abstract en algunos casos no puede exceder más de 200 palabras. Otras revistas aceptan 250. Voy a detenerme en las características del resumen por su importancia. El resumen debe estar escrito en español y en inglés. Como ya mencioné, algunas revistas exigen un abstract en francés o en italiano. La extensión máxima habitual es de 250 palabras. Esto depende de la política del editor de cada revista. Se mantiene el mismo estilo que se empleó en el resto del trabajo. No debe incluir información que no esté descrita en el artículo. Debe tener el objetivo principal y enfoque del trabajo. Es importante describir la metodología la metodología así como el resumen de los resultados y unas principales conclusiones. En el astrap no se incluyen referencias bibliográficas, debe estar escrito en pasado y generalmente se escribe al terminar todo el artículo de manera que el autor pueda visualizar toda sus, todos sus aportes siguiendo en el orden de la presentación las palabras clave son significativas ya que sirven para etiquetar el artículo corresponden a los términos empleados para representar los principales conceptos de los temas tratados en la comunicación las palabras clave o keywords también se escriben en inglés y en español se usa generalmente el Tesauro Unesco, para clasificar nuestra comunicación o las normas APA. Las fuentes de publicación corresponden a los datos específicos de la revista donde fue o va a ser publicado el artículo académico. Debe incluir los datos de la revista como el título completo, los datos del fascículo, año, volumen, número, año y mes de publicación y el rango de las páginas del artículo. Esto es importante a la hora de que otro, otra persona nos referencie. Siguiendo con el orden de la presentación general de los artículos, tenemos las palabras clave. ¿Qué son estas? Son palabras significativas que sirven para etiquetar el artículo. Corresponden a los términos empleados para representar los principales conceptos de los temas tratados en el artículo, que describen la investigación. Las palabras clave o keywords deben estar escritas también, al igual que el abstract, en inglés y en español. Las palabras clave van a continuación del resumen o astra del artículo académico generalmente debemos identificarlas a través del tesauro unesco o de la APA a continuación explicaré brevemente en qué consiste el cuerpo del texto de la comunicación tiene una introducción que se basa en la pregunta cuál es el problema, métodos y materiales, cómo se resolvió la problemática, en los resultados se presenta qué se encontró, la discusión implica los datos obtenidos en la investigación y las conclusiones, que significa qué se conclu concluyó con la investigación. El cuerpo del texto corresponde al contenido principal de la investigación. El cuerpo del texto también incluye las referencias bibliográficas. Se enlistan las citas y/o referencias incluidas en el desarrollo del artículo. Siempre tenemos que seguir las normas indicadas por la revista y leer cuidadosamente las instrucciones para autores. Personalmente recomiendo que dichas citas no tengan una antigüedad de más de 10 años.